Bienvenidos y bienvenidas de nuevo hoy vamos a hacer los palillos vale vamos a poner unos palillos volando como si estuvieran sujetando estos noodles así que para ello vamos a venir como habitualmente a la vista frontal y vamos a añadir un cubo el cubo nos lo vamos a traer por aquí cerquita para tener de referencia los noodles y vamos a escalarlo a lo que debería ser más o menos el ancho de un palillo. Si venimos aquí a la transformación del objeto, pues podemos ver también más o menos... Un palillo suele medir aproximadamente unos, unos 17 centímetros, aproximadamente es lo que suele medir un palo chino. Entonces, esto es muy sencillo. Seleccionamos el cubo, lo escalamos en X hasta que tenga más o menos 17 centímetros. Yo calculo que 0,17... Ah, bueno, sí, mira, lo tengo bien la escala. Eh, 0,17 metros son 17 centímetros, ¿vale? Pues algo así, perfecto. Entramos en modo edición y vamos a meterle. Bueno, no, no vamos a hacer cortes todavía. Vamos a seleccionar los ejes de aquí, de la parte izquierda. Con el modo rayos X activado, seleccionamos los ejes de la izquierda y vamos a escalarlos. Los escalamos un poquito para darle esta característica forma. Y ahora vamos a seleccionar estos ejes de aquí, ¿vale? Que son los del medio. Y vamos a hacer un bebel. Vale, vamos a hacerle un bebel, control B y hacemos unos cortes. Si pinchamos la tecla C, esto se va a frenar justo donde vayan a chocar los ejes, así que si pulsáis la C se chocan, si no pulsáis la C pues os puede que os pase esto, ¿vale? que se solapen, así que pinchamos la C y cuando chocan yo creo que ya está bien. Ya tenemos el palillo hecho y ahora para poder darle un poquito de textura de distintos colores al palillo pues vamos a hacer un corte control r y me lo voy a traer por ejemplo uno aquí y voy a hacer otro corte y me lo voy a traer por ejemplo aquí vale con este loop seleccionado vale si no tenemos el loop pues podemos venir a rollo modo wireframe y seleccionarlo hacemos un control b de nuevo y lo estiramos un poquito seleccionamos este y lo mismo control b y hacemos esto vale de esta forma ya tenemos unas caras que podemos colorear de otro color vamos a seleccionar las caras estas de aquí estas de aquí y vamos a darle un colorcito rojo vamos a darle un color más o menos por aquí bueno ahora mismo se está aplicando a todo se está aplicando a todo el palillo y ahora para aplicarle a estas caras el color rojo bueno en realidad vamos a cambiarlo vamos a poner el color marrón fallo mío un color marroncito bajamos el, el blanco al oscuro para que sea un poquito más oscuro aquí esto cada uno que lo ponga del color que quiera y ahora para seleccionar estas caras y cambiarlas de color añadimos un nuevo material dándole a la tecla más añado un nuevo color y aquí voy a seleccionar por ejemplo un rojito le doy a asignar y ya tenemos un palillo vale ahora lo que tenemos que hacer es posicionarlo en su sitio vamos a posicionarlo vamos a venir a modo sólido que siempre es más fácil posicionar desde modo sólido voy a quitar el modo wireframe y por ejemplo yo que tengo ya esta forma así voy a rotarlo en Z y me lo voy a traer por aquí en x y lo colocamos en su sitio pues buscando un poco la forma que nos gusta podemos subirlo un poco más y me lo voy a traer en su sitio esto que acabo de hacer, si os fijáis, si le damos a movernos en G y yo le doy a la X, me muevo en el eje de coordenadas X, pero si le doy a la G y le doy a la X dos veces, me vengo a la, al eje de coordenadas X de mi objeto. Lo mismo pasa con la Z, G Z me voy a Z, pero si pulso otra vez Z me voy a la Z del propio objeto y con la Y lo mismo, G Y me muevo en el eje Y y si vuelvo a pulsar la Y me muevo en, la, en el eje Y del objeto. Que lo sepáis porque es útil muchas veces para manejarse. Vale, y con el palillo posicionado pues lo duplicamos, nos lo traemos en Z y lo rotamos en su eje y y le damos la forma y lo posicionamos en su sitio. Y así de sencillo hacemos los palillos del ramen. Ahora, si quisiéramos cambiarle de posición para que cuando lo veamos de frente pues estén, los, estén bien puestos, pues mira, simplemente vamos a seleccionar los dos palillos. Vamos a hacer RZ para moverlos en nuestra cara y nos lo vamos a traer en el eje Y para ponerlos cerquita de los noodles y ahora simplemente consistiría en seleccionar nuestros noodles de confianza. No, no seleccionáis el plano del fondo, solamente los noodles y ahora entramos en modo edición, seleccionamos los noodles y ahora consistiría en mover los vértices como hicimos en el capítulo anterior. Y darles una forma que nos guste a nosotros, ¿vale? A mí me han quedado un poco churro, churramente, pero bueno, porque estoy haciéndolo rápido para que no duren los vídeos mucho. Pero vosotros acomodad vuestros noodles eh, lo mejor que queráis y lo mejor que podáis. Así que nuestro ramen ya tiene bastante buena pinta, así que le faltan algunos toppings como el cebollino y otros más. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos ingredientes. Gracias por verlo y hasta la próxima.